Bueno, la idea hoy era sacar un DJI y un Pará. Presta atención, que tenés una caída de 500 metros. La idea hoy era meter un DJI y un Hubsan, pero hay mucho viento. Y hay viento variable, ¿no? Porque como estamos en montaña, eh, lo que pasa es que... Que según en la zona que esté o si levanto por sobre la por sobre el pico me va a venir un vendaval y me voy a quedar sin drone y aquí es bravo si estuviera solo y se cae por ahí lo voy a buscar pero estoy con fatality estoy con fatality y es más complicado subí por favor y presta atención el cuerpo a la derecha estoy muy bien con el con el ahora me están escribiendo eh, Félix me dijo, me dio unos datos muy buenos y estoy hablando con uno por un R2 o R2S. Y bueno, lo voy a negociar ahora para el mes que viene porque quiero una mejora en las cámaras. De poder seguir haciendo esto, eh, quiero unas mejores imágenes. Me dijo un suscriptor que pasara a Delog el Mini 2, pero desde la aplicación no tengo el Delog. Entonces, bueno, sí que en edición se puede hacer, pero mi editor tampoco lo tiene. Así que vamos a ver. Ahora Filmora me dio la licencia del Filmora 10. Y vamos a ver si puedo pedir algún, algún extra, ¿no? Aunque no tengo mucha comunicación con ellos directa. Tengo que encontrar algún tutor personal que ligue mi canal a mí y a Filmora. Pero bueno. Vamos a ver si calma un poco el viento y puedo hacer un vuelo acá. Hay unos parapentes, hay que tener cuidado. Que no deje enganchar el, el, enganchado el dron a un parapente pero Más allá de eso... ¡Uh! Patiné Tu dron los senderos del el balcón de Alicante, en Alicante Comunidad Valenciana España, Unión Europea. Tu dron, tu dron fotografía, tu dron, tu dron, tu dron, tu dron cocina, tu dron, tu, tu literatura, tu dron náutica, de todo tenemos. ¿eh? Y tú Drone Game, por supuesto, ya con 74 suscriptores y vamos a ver si lo hacemos crecer. Pero tienes muchas, ¿qué tienes todo eso? Porque tengo todo. Que han hecho un saliente por si vienen coches de frente, como el C3S que venía... Parece que venía jugando a una competición. Mirá lo que es esta piedra, increíble. Y acá pusieron para aguantar, viste, que no se caiga. ¡Jolines! Por eso nadie conquista España, porque es imposible caminar estas montañas. Imagínate con caballo... Los médicos, los herreros imposible, imposible para los romanos fue, vamos, un desgaste. Y para Napoleón, ni te digo, ya en tiempos modernos, con cañones, con balas, con, con pólvora. Tiembla tiemblan las piernas, loco Esto es por el trabajo, ese maldito Que tengo las piernas quemadas Yo esto lo tengo que subir y bajar vamos el galope Bien. muy bien, entonces, ya está GoPro apágate la. GoPro apágate GoPro apágate GoPro detén video no sé sí, si, sí. como te echa hecho mucho caso no te he mi puto caso ¿eh? no. GoPro detén video